Bueno, ante todo, bienvenidos. Estamos en el encuentro de cierre de lo que fue el mes nacional de Chagas, eh, una iniciativa que se armó desde la mesa transdisciplinaria para el abordaje comunicacional de Chagas en este segundo año que realizamos esta propuesta. Eh, damos comienzo primero a las palabras de apertura por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Está el doctor Pepo Feró, el director nacional de eh, Control de Enfermedades Transmisibles, Se sí, congeló la imagen justa. Bueno, aguarda. <risa> Pepo, ¿estás ahí? Bueno, mientras tanto, Ricardo, querés ir hablando vos, el referente nacional de Chaga de la dirección de control de enfermedades bueno, transmisibles por... Ah, y Startup. Bueno, si no, se me colgó la máquina. ¿no? Es un día medio complicado de lo tecnológico. Eh, bueno, a ver, eh, veía, repasando el documento que me mandó Male sobre lo que se hizo este mes, y, y, y bueno, por ahí es... Está bueno rescatar y destacar eh, esta, este laburo eh, donde estamos todos, todas y todes, digo, eh, organizaciones de la sociedad civil, diversos eh, estamentos del Estado que tenemos que ver con esto, y creo que también sirve para, para asumir el compromiso desde nuestra posición de Estado de profundizar varias de las líneas de, de laburo que tenemos en, como hablábamos en la reunión que tuvimos hace poco, eh, estamos puertas adentro haciendo todo un esfuerzo importante de los equipos técnicos, de la dirección eh, de vectores para, bueno, mejorar lo que haya que mejorar para que la respuesta eh, sea más efectiva, se llegue a tiempo con los insumos necesarios para, para, esta, para esta propuesta o este objetivo que tiene la gestión de salud de una Argentina sin chagas eh, lo más prontamente posible. Así que eso implica el laburo con las organizaciones porque sirve muchísimo tener el contralor social para que por ahí no cometamos el error de, de olvidarnos lo que tenemos que hacer. Eh, y... Creemos que, que es por ahí donde tenemos que ir, así que eh, yo este me, en, en, este, en este mes, en este mes de efeméride, quería un eh, poco pararme sobre eso, ¿no? reflexionar sobre eso. Pensal, estamos saliendo de un momento eh, difícil, no voy a ahondar demasiado en esto, porque creo que todos desde diversos lugares hemos eh, sentido el impacto de este tiempo eh, tan, tan dramático y trágico por la pérdida de vidas humanas pero también por lo, por lo social por, por, por lo que implicó para el funcionamiento de, de, del Estado, de la sociedad en su conjunto y bueno, la, la ministra quien eh, les, les dejo un saludo eh, afectuoso está, vol, volvió anoche a altas horas de, de, de usuaria, pero me hizo saber que le pasé toda la info, inclusive el, el, le pasé el link donde está el reservorio de las experiencias y demás para que, que pudiera ver. Y bueno, ella de hecho la semana que viene nos convocó para eh, una reunión en términos generales para planificar la salida de, de la pandemia, ¿no? la, la salida en términos sanitarios, de reescribir una agenda eh, Post-COVID, y bueno, eh, con beneplácito, porque soy un hombre del interior, porque he laburado con Chagas desde que empecé a ser médico en Santiago. Para mí es, es, está bueno que eh, sea uno de los ejes de la política sanitaria de la ministra Bisotti eh, la, el trabajo eh, en Chagas. Así que eso, por un lado, nos alegra y por otro lado, debe llenar de el compromiso y la, y la responsabilidad de, de doblegar el, el esfuerzo para, para, para, bueno, para nosotros como Estado ser más eficientes, eh, estar en, en todos los detalles administrativos, operativos, para que esto se traduzca en trabajo concreto. Así que eh, me animo a, a augurar eh, buenos tiempos eh, y bueno, y para nosotros como ministerio, eh, tiempos de mucho trabajo para recuperar el tiempo perdido. Así que eh, está bueno que estos espacios, estos tiempos de encuentro nos sirvan para reflexionar en esto. Así que bueno, felicitar al equipo de la dirección por, por el esfuerzo, por las ganas, por la creatividad, por el ingenio eh, de, de buscar nuevas formas, de buscar nuevos espacios para que se den estas cosas. Eh, aparte agradezco el laburo diario en, en esto también eh, hemos te, hemos tenido y, y lo cuento porque hay gente que tiene interés en el, en, en el tema eh, hemos recuperado en corto tiempo eh, cierta cierto delay administrativo que provocó la pandemia y eso se pudo con, con el esfuerzo de todas y todos quienes integramos el, el la dirección así que bueno felicitarlos a, a ellos, a ellas, felicitar a, a, a las organizaciones, agradecer a, a, a los equipos de, las, de los programas provinciales por estar, por presentar sus su propuestas, bueno, de hecho hay una de mis presentaciones que es de mi provincia, así que bueno, tengo eh, especial orgullo, así que bueno, felicitarlos a todos y listo, que sea una linda mañana, eh, a disposición y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Pepo, por tus palabras. A ver si Ricardo, referente temático de Chagas, querés dar unas palabras también. Eh, muy breve, porque obviamente el, el marco político en el cual nos sentimos, nos sentimos acompañados y, y este, orientados, lo dio recién Pepo, lo cual es una satisfacción para nosotros estar en esta etapa, en esta etapa de, de la historia de la problemática de Chagas donde además de eh, recursos tenemos decisión política y eso no siempre ha sido así, así que la verdad que es un, un orgullo. Quería decir dos cosas solamente, cuando uno mira la historia reciente, los últimos 20 o 30 años, y vemos la evolución de, de, de esta problemática y vemos que hay indicadores muy positivos en avances en provincias que, que, han, sido, que han controlado transmisión vectorial, en avances este, en cuanto a la prevalencia de niveles de, del 10-12% en, en, en, en personas gestantes de, en todo el país como promedio, hoy estamos a menos del 2%, esto en 20 años, cuando uno ve eso, empieza este, a decir, este, viendo el, el vaso medio lleno, hemos hecho mucho. Cuando uno mira el, el vaso medio vacío, dice, ¿cuánto falta? En realidad, a partir de, de esta gestión y de esta realidad este, de recursos y esta realidad política, lo que nos hemos propuesto es no, no ver el vaso medio lleno ni, ni el medio vacío. Directamente ni mirar el vaso, romper el vaso y empezar a ver desde otra óptica cómo encaramos esto. Y esto tiene que ver con la apertura que se está realizando a las organizaciones de la, de la sociedad civil, a los grupos de investigadores, la confluencia entre todos aquellos. Si no nos convocamos desde, desde el sentimiento del de, de, de pueblo argentino, desde la mística de la, de la salud pública, si no nos convocamos a esta gesta este, nacional que es superar eh, esta, eh, la vergüenza de que en 60 años nosotros todavía no hayamos controlado el Chagas en la Argentina, hoy tenemos esta oportunidad y estamos rompiendo el vaso para, para construir esta, esta gran eh, marea que nos va a llevar al, a los logros. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos la apertura y tenemos la decisión política. Me parece que es, la, es una etapa en la que este, podemos, podemos empezar a celebrar sin sacarse la mochila del hombro, sin sacarse y la mochila en todos los sentidos, digo la mochila con insecticida y la mochila con con recursos y con, este, y con trabajo a cuesta, y todos juntos. Esto me parece que es la, eh, la, otra, la nueva mirada que le estamos dando. Este mes, que es, es el segundo mes que hacemos, antes era el Día Nacional y la verdad que fue muy bueno porque impactó, es, esto que venimos construyendo juntos del mes de Chagas, creo que tiene que ser la impronta que, que va a tener este, esta gestión. Se habla de Chagas siempre y se hace por controlar esta patología siempre. Así que bueno, gracias, yo feliz de estar acá. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, como les comentábamos, el, la propuesta del día de hoy es diferente a la de la apertura, y va a ser un encuentro un poco más participativo, un poco más horizontal, para que podamos cerrar eh, compartiendo experiencias entre todos. La idea es que ahora les presentemos las distintas propuestas que fueron elaboradas durante todo este mes, recuperando un poco todas esas experiencias. Y luego ya damos eh, paso a que parte de las experiencias que fueron compartidas a través de la cartelera virtual puedan tomar la voz y compartir esas experiencias de forma charlada. Obviamente, después, eh, quien quiera hacer sus comentarios, otras experiencias, va a tener el, el lugar y el espacio. Eh, Reitero, lo de los micrófonos, por favor, estemos atentos a eso, así no se mezclan los sonidos. Y bueno, eh, voy a comenzar compartiendo principalmente, un segundo. Aguárdenme. Ahí se ve. Bien. Bueno, eh, como les comentábamos, el mes, eh, varias actividades fueron pensadas y planificadas en este mes nacional de chagas, desde la mesa transdisciplinaria para el abordaje comunicacional de chagas, que es una mesa que se conforma con, bueno, la dirección de vectores eh, del Ministerio de Salud de la Nación, la dirección de epidemiología, el Instituto eh, de A Chabén eh, y las organizaciones Viviendo con Chagas y de qué hablamos cuando hablamos de chagas. Frente a eso, dimos inicio al, al mes nacional de Chagas con un encuentro, eh, con un evento, con gran participación, con 180 personas que participaron de ese evento, en el que pudimos recuperar avances en el, en, la program en, la planific en el proceso de reglamentación de la ley nacional de Chagas. Asimismo, reflexionamos en torno a qué significa tener una ley reglamentada con el abogado Nacho Maglio, también se presentó el proyecto de institucionalización de la Red de Información, Educación y Comunicación, la Red IEC en Chagas. Presentamos el video de lineamientos para el abordaje comunicacional de Chagas, ese documento que ya habíamos compartido en meses anteriores y ahora en formato audiovisual. Y también bueno, compartimos los antecedentes sobre cómo veníamos trabajando y todas las propuestas que se iban a desarrollar durante ese mes. Bueno, también en ese, en, desde la mesa se armaron las placas para redes sociales para ese día, eh, que recuperaron varios de los mensajes claves para la población, que son estas, que son como una guía que va conduciendo el mensaje, deslizando los varios mensajes que, que se buscan transmitir. Así que todas estas placas están para descargarse en las redes sociales del Ministerio de Salud de ese día. Por otro lado, el 10 de septiembre, en la mitad del mes, se realizó un taller para equipos de salud en el que contamos con la participación de 50 personas, una gran participación también en el que reflexionamos en torno a varias representaciones, en torno a todos los procesos de eh, salud, enfermedad, atención, cuidado y autocuidado en torno a chadas, eh, dirigido a equipos de salud amplio, a, a todo el equipo de salud. Y, y hubo una gran participación de muchas provincias y de muchos referentes. Eh, para, ese, para esa capacitación se trabajó con un verdadero y falso, en una interacción que también está para distribuir, que es un, un verdadero y falso autoguiado que después los vamos a estar compartiendo a través del de, eh, mailing, eh, mailing mensual que realizamos desde la mesa. Eh, es un... Es, es una aplicación que uno puede tocar en las cuatro verdaderos falsos y luego tenemos la parte de la exposición, ya sea el flujograma, por ejemplo, para la atención o algunos recursos o guías que pueden acompañar. Bueno, y como actividad permanente eh, se hizo la cartelera virtual. Mariana, si querés eh, tomar el espacio ahora. Tomo el espacio. Gracias, <ríe> Igual, eh, no sé si Soledad Escazola, la compañera, con Soledad Escazola, Soledad Escazola y yo, Mariana San Martino, somos integrantes del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas eh, Queríamos contarles un poco lo que había ocurrido durante esta convocatoria. Eh, ¿Sole, estás? arrancar Sí, vos? sí, acá estoy, justo a tiempo. <risa> Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, eh, entonces le vamos a hacer como un breve como resumen de lo que fue este Padlet. Eh, que tuvimos en total 25 propuestas, eh, diferentes propuestas de diferentes recursos que se utilizaron eh, y también diferentes espacios de donde vienen esas propuestas, eh, de diferentes países, no solamente de Argentina, eh, de, bueno, de Chile, de Japón, de Suiza, de Estados Unidos, y en el caso de Argentina, de diferentes provincias, no solamente Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sino también Córdoba, La Rioja, San Juan, eh, Santa Fe, Santiago del Estero, así que muy variada la procedencia también. Y después, en cuanto a bueno, esos espacios que les decía recién, ¿no? de diferentes espacios que se presentaron, bueno, hay propuestas que vienen de hospitales, de la Organización Mundial de la Salud, de grupos, asociaciones, eh, organizaciones que están relacionadas con la problemática del Chagas, de Ministerio de Salud, de escuelas, eh, de museo, eh, equipos de salud, como ya dije, de hospitales, eh, también instituciones educativas universitarias, centros de investigación, eh, y seguro alguno me voy a olvidar, pero bueno, creo que más o menos eran esas. Y re, con respecto a las propuestas, hubo propuestas muy variadas, por ejemplo, propuestas de que se presentaron en murales, ¿no? el uso de las imágenes en murales, hubo varias, eh, también hablaron sobre los logos, diferentes logos, y cuáles fueron las historias en cómo llegó al logo final. Quermeses eh, en la escuela primaria, por ejemplo. Eh, reflexiones que tenían que ver con trabajos de investigación. Eh, también propuestas en el caso de los hospitales, de un hospital donde hablaban de qué imágenes utilizaban en los pasillos y en los consultorios y qué textos utilizaban y reflexionaban sobre esas imágenes. Eh, bueno, también propuestas artísticas, un corto, eh, un programa, varios programas de radio, eh, un proyecto de extensión que hablaba sobre, bueno, varios también sobre las redes, ¿no? El uso de cómo en un espacio como las redes sociales, donde también hay pocos caracteres, eh, cómo hablar de la problemática del Chagas. Eh, también en espacios de cursos como puede ser una CG, que es una actividad complementaria de grados, que es un curso para estudiantes universitarios. Eh, bueno, creo que más o menos dije todas creo Sole, <ríe> sobre todo las que se no, repetían eran las de las redes porque había varias bueno, esto de, de diferentes eh, el programa de radio el, el mural, y bueno, y después esto de los trabajos de investigación eh, que reflexionaban mucho sobre eso perdón, solo no, sí. ahí recién te interrumpí porque vos dijiste 25 y la y el, eh, nuestra presentación dice 22 porque nos han llegado ah, bueno, sí. termino, tres más yo les tiré eh, el último de, dato. La, la provincia de Buenos Aires, provincia de Río Negro, y si no me equivoco, Formosa. Y viendo y considerando esta, esta cuestión de eh, que ponemos un plazo y la gente entusiasmada sigue después de ese plazo mandando cosas, hemos decidido dejar la cartelera abierta durante una semana más eh, para poder recibir y seguir enriqueciendo eh, con nuevas propuestas y reflexiones con énfasis en las imágenes que hablan de Chagas, que es como el tema que nos tiene preocupadas y ocupadas este año desde el conversatorio del 14 de abril. Eh, es un tema por demás relevante y nos parece totalmente necesario seguir y seguir reflexionando, porque muchas veces las imágenes que usamos contradicen nuestros discursos. Perdón, oh, ¿no? yo no escucho, ¿ustedes escuchan a Mariana? Sí, Caro. Ah, yo me escucho. Sí, Caro, escuchamos. ¿Vos ¿Nos escuchás a mí? Sí, sí a vos escuchamos. perfecto. A Sole también la escuchaba. Por ahí es que la escucho tanto que ya no la quiero oír. Bueno, yo, Mariana, te escuchaba. Perdón. Gracias. Eh, bueno, nada, te, te, te interrumpía con eso porque, porque esta es la decisión de último momento. Por favor, gente, envíennos sus. Su, iniciativas y sigamos pensando sobre las imágenes que es un tema muy también subestimado y es fundamental tanto cuidarnos en cómo hablamos las cosas que decimos como, como en las cosas que mostramos no solo en ilustraciones sino en las instituciones donde trabajamos, eh, etcétera. Por eso y, bueno, cuando quede cerrada ya dentro de una semana la publicaremos para que todo el mundo pueda acceder y conocer las por demás riquísimas experiencias que han sido ahí compartidas. Y está bueno esto de tener un poco más de tiempo porque también quienes ya subieron pueden subir, ¿no? y pueden entrar nuevamente al Padlet y mirar las últimas, ¿sí? Que hubo entre ayer y hoy, se subieron algunas más y también pueden comentar y pueden sacar más que ideas, conectarse, demás, porque hay mails y demás. Bueno, empezamos con las experiencias. Dale, eh, contarle sí, que para, para esta, segunda, esta segunda, no sé qué tercer momento, no sé qué momento del, del evento de ello, lo que se nos ocurrió es invitar expresamente a algunas personas, digamos, para que nos contaran eh, en, en voz, y no, no solo viendo lo que, lo que plasmaron en el mural, buscamos variedad y diversidad de, de escenarios y de contextos geográficos para tener un primer pantallazo de seis de las experiencias volcadas en el en el mural, y después abrir el micrófono para quien quiera compartir su experiencia o preguntarle a alguna de las personas que habló o reflexionar, recordemos el eje, son las imágenes que hablan de Chara. Eh, y buscando diversidad y todo eso, vamos a empezar, porque nos parece espectacular, volver a tener una intervención llegada desde Japón. Así que nuestra primera eh, compañera que va a hablar es Inés Iglesias. Eh, les vamos a dar cinco minutos, o sea, odiosamente con Sole tenemos nuestras alarmas listas para que suenen a los cinco minutos, simplemente para que tengamos la posibilidad de escucharnos todos y todas para, para poder, porque nos interesa tanto estas seis invitadas e invitados súper especiales, como el resto de las personas que quieran después tomarse sus minutitos también para reaccionar o compartir. Entonces haremos la horrible cosa de poner una alarma y a los cinco minutos... Eh, Pasaremos la palabra, Inés, bienvenida, gracias, buenas noches, te decimos a vos allá que está ya lista para irte a dormir tal vez. Eh, y te escuchamos. Ah, yo, Inés, tenés presentación, querés que, si no íbamos a compartir, bueno, el video no hay tiempo, pero para verlo entero, si no yo proyecto el mural para que vean al menos cómo, es, cómo está presentada tu, tu intervención. ¿Querés que haga eso o vos tenés sí. una presentación? No, no tengo presentación, me parece bien. Aguardame un minuto, Mariana, por favor. Así te puedo pasar el... Ya, ya estoy habilitada, me parece, mal. ¿Ah, vos podés. Um... ¿Ahí ven? Sí. O sea, se está cargando, pero sí. <risa> Ahí se ve. Ahí se ve. Acá tenemos la Dines. Inés nos envió una reflexión, que ahora la escucharemos, y un video que les súper recomendamos entrar y verlo. Eh, nada, Inés, dale, ya me callo. Dale vos. Bueno, buenos días para ustedes, buenas noches para mí, porque yo estoy aquí en Japón. Eh, bueno, para que me conozcan, me, me presento inicialmente, yo soy española, eh, soy médico, eh, y bueno, justamente acabo de terminar eh, mi doctorado en la Universidad de Nagasaki. ...en Japón, donde he pasado los últimos cuatro años... ...y, y me ha permitido analizar la situación actual del Chagas en, en este país. Me imagino que muchos se sorprenderán al escuchar Japón y Chagas juntos... Eh, ...pero bueno, Japón es uno de los países que acoge el mayor número de emigrantes de latinos... Eh, ...junto con, con otros países como Estados Unidos, España... Eh, y, y esto es lo que hace que, que haya muchas personas ¿no? en, en riesgo de, de Chagas viviendo aquí, sí que hay una necesidad de que haya un sistema de salud para, para esas personas. ¿no? Y, y lo, que, lo que ocurre aquí es que, al igual que, que muchos de ustedes, la, estas personas también tienen muchas dificultades para unir eh, las palabras, los conceptos, ¿no? Chagas Chaga y Japón juntos, eh, principalmente por las características típicas del Chagas, ¿no? Eh, yo, es algo que, que la mayoría ni ve ni, ni siente y, y les dificulta el integrarlo en un contexto que está totalmente ajeno. Además, Japón, no sé si alguno habéis podido venir, es un país que inspira muchísima seguridad y bienestar. Eh, entonces, hay, hay mucha dificultad para encontrar pistas, ¿no? Para, para creer que esos dos conceptos se... Se, se unen en, en la realidad aquí. Y, y bueno, con la idea de fusionar estos, estos dos conceptos, estas dos palabras, eh, es como nace el vídeo que, que he compartido con, con ustedes y que pueden verlo en cualquier momento. Y eh, fue inspirado en el primer año que, de que estuve aquí a través de, de actividades que hicimos con, con la comunidad eh, latinoamericana. Eh, usamos una de las actividades del libro Hablamos de Chaga, eh, pero la modificamos un poquito para, para poder adaptarla al entorno no endémico y, y ahí yo pude adentrarme ¿no? en las vivencias de las personas que, que, que podrían estar afectadas de chaga Y así, bueno, pues el vídeo simplemente hace una introspectiva de los saberes compartidos, por supuesto modificados y a través de voces de, de actores, eh, experiencias, recuerdos eh, y todo incluido dentro de lo que es la cotidianidad japonesa. Eh, y así, pues, llenar la invisibilidad ¿no? de, del día a día con la voz de, de las personas que, que participaron. Eh, y así el vídeo, bueno, va haciendo un recorrido a través de recuerdos, sobre todo muchos recuerdos de, de historia, de, de familiares, conocidos, que es lo que ellos se traen, ¿no? Y, y poco a poco, a lo largo del vídeo, se comienza a hacer una asociación con, con Japón, y esa asociación ocurre igual que ocurrió durante la actividad, en el momento en el que ellos rompen la, la dicotomía, eh, que dejan de, de creer ciertas: la dicotomía urbano-rural, sintomático-no-sintomático, vector-no-vector. Y ahí entonces, en ese momento, pues ya ahí se abre un abanico de, de posibilidades, también se abre un abanico de emociones, ¿no? sobre todo miedo, eh, porque ven que, que, bueno, ahora en Japón aquí nadie va a saber de Chaga y ahora qué hago yo. <risa> Y, pero bueno, el, el vídeo también quiere, quiere dar eh, un, un mensaje de esperanza porque sí que es verdad que el sistema aquí es muy prematuro en, en, en el contexto de Chagas, pero, pero bueno, es posible y se va caminando. Y bueno, como veo que todavía tengo aquí el contador, que me queda un minuto, eh, voy a dar las gracias a mis compañeros que, que se prestaron para para compartir sus voces a Rodrigo eh, Gastón, Clara Vázquez, estibaldi Narváez, Alina Costa, Jorge Montenegro, Camila Almeida, Daniel Miquel y Hugo Justiniano, y a la Universidad de Nagasaki, ¿no? por darme la, la oportunidad de estos cuatro años navegar en, en lo que es el, eh, la situación ¿no? de, de los migrantes latinoamericanos aquí en, en Japón y, y mira con el Chagas. Así que muchísimas gracias por, por darme voz, y, y encantada de estar con ustedes. Muchas gracias Inés, y muy bien ahí que respetaron el tiempo, perfecto, llegaste como justo, justo con los agradecimientos, buenísimo. Bueno, seguimos y luego después, si tienen preguntas, obviamente las, las vemos luego. Eh, si no me equivoco sigue Natalia Carro del Hospital Durán, con la propuesta la experiencia, imágenes y textos en los pasillos y consultorios. ¿Está por ahí? No, pero por ahí Natalia o no? Yo la vi, estaba Natalia temprano, pero no sé. Si no, pasamos si a otra. ¿Cambiamos de... el orden? Sí, sí, dale. Está conectada, pero desde un, por ahí desde un dispositivo que no le esté funcionando el micrófono. Puede ser. Eh, seguimos con Jordi Gómez o Jordi era la que tenía que llegar al final, no me acuerdo eso, María. Jordi llega al final. Ah, listo. Entonces sí, sí, sí. seguimos con Susana Bustos. Susana Bustos, del equipo Crecer Sanos, departamento de San Blas de los Sauces de La Rioja, con experiencias de comunicación. Uh, hola. Ay, ¿pueden, escucharme? ¿Pueden escucharme? Sí, yo te escucho. Por bueno, por ahí hay, hay un error. Mi nombre es Susana Bustos, pero no soy del equipo Crecer Sanos de, la, de San ah, Blas de los Sauces, ¿Sí? Ok, ok. Uh -huh. Eh, ¿De qué equipo bueno, entonces, Susana? Yo soy del equipo, ¿verdad? sí, nada más que de, del Departamento Capital. Eh, soy docente, sí, estoy ahora en, en mi lugar de trabajo. Y eh, en el equipo cumplo la función de promotora de salud. ¿sí? Y bueno, desde hace algunos años eh, trabajamos junto con otros promotores. En este caso me acompañó Olguita y nada más que hoy no puede estar porque hace dos días que ya está jubilada, así que dichosa de ella. Y bueno, en nuestro caso lo que hacemos cada año es una, en una etapa del año es eh, hablar de Chagas dentro de las escuelas que tenemos a nuestro cargo que son de nivel primario eh, y justamente eh, lo que hacemos es transmitir todo lo que tiene que ver con la enfermedad y, bueno, y en este año en particular, que yo estoy participando de una diplomatura en, en control integrado de vectores, que creo que por ahí andan algunas otras compañeras de la, de la diplomatura, he podido conocer un poco más con respecto a la enfermedad y no solamente dedicarme a una dimensión que era la, de, la dimensión médica, por decirlo, sino a otras y me ha servido como para aportar mucho más a, a, en las escuelas. Y en ese, en ese trabajo que hacemos con los promotores de salud, promotores y promotoras, eh, no solamente damos charlas y talleres, sino que trabajamos en red con el equipo, con los centros de salud que tenemos en nuestra zona de cobertura y con una eh, dirección de Chagas que tenemos dentro de nuestra provincia que es la que se dedica específicamente a ir a las escuelas y tomarles la muestra de sangre para el análisis a los chicos y chicas especialmente del tercer ciclo, o sea, de sexto y séptimo grado, porque eh, esta problemática o esta enfermedad está eh, no está eh, vista, digamos, eh, se ha dejado de lado, como mencionaba al comienzo un, uno de los locutores. Eh, no se habla mucho del Chagas y, y nos damos con familias completas que sí tienen la enfermedad y que este, no están recibiendo sus tratamientos o que han recibido su tratamiento al inicio de la enfermedad y luego los han abandonado. Entonces, eh, trabajamos en red con, con esta dirección de Chagas, con el laboratorio de Chagas de la Rioja y eh, las agentes sanitarias a, asisten a las instituciones, les pedimos autorización a las familias y se hacen la toma de las muestras. Eh, incluso familias con, eh, que, que acompañan papá, mamá o el integrante de la familia que tiene Chagas, recurre a ese momento a acompañar a su hijo o hija y hacerse también la muestra para eh, detectar si continúan o no con la enfermedad. Así que bueno, eso es un trabajo del cual nos sentimos muy orgullosos de nuestra humilde tarea y que de a poco vamos este, difundiendo más porque nuestra zona es justamente eh, es una de las regiones favoritas de este vector y por ahí los chicos y chicas no, no nos conocen, lo confunden con otro insecto como una cucaracha, como un alacrán y a la vinchuca que es muy común de nuestra zona no la veían como la transmisora de este parásito así que nuestra tarea eh, desde hace dos años con Olguita ha sido intensa si bien tenemos un mes en el que trabajamos más mucho más a lo largo de todo el año volvemos a insistir con a insistir le digo yo con esta con la difusión del material que armamos y bueno con Olguita ya somos Youtubers famosas, porque armamos nuestros videos propios eh, con imágenes que, que diseñamos nosotras o con eh, videos que hacemos con nuestros compañeros y compañeras del equipo, que son psicopedagogos, psicólogos, eh, terapistas y que todos se prenden y aportan para que los videos salgan cada vez eh, más interactivos y llamativos para conocer esta problemática. Así que, bueno, ese es nuestro trabajo que lo hemos plasmado en el video que pueden ver en, en el Padlet, este, que esperemos que, que puedan visualizarlo, es el trabajo que hicimos con Olga en, en nuestro equipo. Así que muchísimas gracias por esta participación. Muchísimas lo gracias, bueno de Sara. esto, perdón que interrumpo un segundito, lo, el trabajo majestuoso que hacen las chicas, porque es todo a pulmón, ¿no es cierto? Llega esta información de una manera lúdica a los alumnos, a los niños, en nivel primario, y lo comparten con otros equipos también, porque no es que se lo guardan para ellas, lo socializan. Así que la verdad que desde La Rioja estamos muy orgullosos. Nuestro programa en La Rioja... No se llama ProSane, se llama Crecer Sanos, es diferente el nombre, pero es ProSane de Nación, es para que ustedes lo ubiquen al programa. Muchísimas gracias, y sí, vimos a partir de, la, de, la, de lo que trajeron Olita y Susana, y también de otras de las sedes, no sé cómo se dice, el Crecer Sanos es un trabajo súper intenso, diverso, eh, así que, nada, felices y, y por eso queríamos que, que fueran una de las, de, de las voces a escuchar al principio de, de, de este momento de compartir las experiencias. Eh, vamos ahora, entonces, ahí me dijo Natalia Carro, que ya está lista, tuvo un problema técnico. Eh, Nati, andas por ahí? Acá estoy, acá estoy. Buen día a todos y todas. Buen día. Eh, ¿Cómo andan? Bueno, yo les cuento mi, mi, mi humilde experiencia. Yo soy eh, cardióloga en un hospital de, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Durán. Nosotros funcionamos como una red y programa de Chagas, eh, hay un referente en cada hospital municipal. Eh, Creo que un poco eh, impulsado sí por, por, por cómo se modificó la atención en este periodo de pandemia es que le, le empezamos a dar un poco más de bolilla, merecida bolilla, a, al, al impacto de las imágenes eh, y no solo esto sino que empezar a cuidar un poco más las palabras, ¿no? eh, Creo que el trabajo semántico que venimos haciendo con, con las palabras y el lenguaje viene antes de la pandemia, por suerte, para tratar de, de, de incluir a a todas las diversidades, y bueno, no sé si porque yo me analizo con una lacaniana hace 10 años, también le doy un poder muy importante a la palabra, y cómo uno trata de, de, de, de comunicar y expresarse con los pacientes, el, el impacto enorme que a veces eh, lo que uno comunica puede tener en el otro. Eh, de la mano del, del PDF, que de, de los chicos hablando de, de Chagas, y de, de, de la, para mí es espectacular la disposición y la, las imágenes de Ruth Oronio que, que, que compartieron, eh, fui sacando algunas fotos, algunas imágenes para poner, eh, principalmente en el pasillo, lo que también pasó con la pandemia, es que muchos pacientes ya no podían esperar en lo que era la sala de espera habitual, es un espacio muy chiquito sin ventilación, entonces la cola se extendía hacia otra parte del hospital y poner imágenes ahí, eh, para que no solo mis pacientes, que capaz hay algunos que ya me recontra, remil conocen, sino otros pacientes que capaz consultan desde un prequirúrgico, eh, las personas gestantes que vienen para hacerse la valoración antes del parto, todos ellos que puedan eh, ir leyendo e ir viendo las imágenes. Para mí, de las cosas más importantes es eh, poder transmitir a los pacientes eh, que no es un mal, el mal de echadas que entre todos tenemos que erradicar la palabra chagásico, eh, que no es una enfermedad congénita, sino que es una transmisión vectorial, que no necesariamente, una transmisión vertical que no necesariamente siempre ocurre, que no es una enfermedad todas las veces. De hecho, yo tengo un enorme caudal de pacientes eh, y un enorme caudal de gente sana. Eh, entonces esas personas tienen un montón de fuerza y un montón de, de capacidades de, de transmitir la información y, y poder ser. Eh, guerreros en esta en esta cruzada para para bueno, para así ayudar a los que evidentemente eh, evolucionaron a la enfermedad. Como siempre yo digo, me, yo siento que he llegado a, a una cuando yo tengo que hablar de Chagas, eh, es que llegué tarde, ¿no? Porque soy cardióloga de adultos y lamentablemente eso hace que que de vuelta, cuente la historia cuando ya es tarde, pero hay muchos pacientes donde capaz les puedo explicar que si vuelven a visitar a sus, a sus casas, que, que colaboren en preguntar cómo está la fumigación, cómo reconocer a la vinchuca, cómo instruir a veces a sus familiares o a sus eh, comadres, copadres. Bueno, más que nada eso, un proceso de, de, de ponderar a la palabra eh, aprovechando las imágenes de este PDF que, que fue espectacular y, y bueno, y que entre y todos y todas, no solamente los pacientes, sino también entre los médicos y las médicas, que, que bueno, que la verdad que estamos bastante atrás en el, en el correcto uso del lenguaje. Eh, me incluyo también porque a veces tengo que estar muy atenta, eh, de hecho, capaz en un Ateneo se me sigue escapando a miocardiopatía chagásica, eh, pero bueno, es como es una reeducación constante todos los días y, y entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia, muy interesante. Bueno, continuamos entonces ahora con Ana Ramos de Santiago del Estero con la propuesta Entramando Voces y Miradas por una Argentina sin Chagas. ¿Estás por ahí? Ana. Bueno, si no, seguimos con otra. Si sí, te iba a decir una vez. vez. Pasemos a Agustina, del grupo Viviendo con Chagas. Dale, a ver, Agustina. Del hospital Muñiz. ¿Se escucha? Sí. Yo te sí. Escucho. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, se bueno. escucha bien. Bueno, mi nombre es Agustina Tarifa. Eh, soy una paciente con Chagas. Eh, descubrí el Chagas en el año 2000. Eh, como me atienden en el hospital Muñiz, ahí conocí el, el, todo lo de Chagas. Eh, iniciamos ahí un, un grupo eh, viviendo con Chagas en el año 2018 a fines de abril. Y empezamos a juntarnos cada 15 días en el Hospital Muñiz, conjuntamente con los médicos de, de Chagas, y armamos un hermoso grupo, eh, viviendo con Chagas, que somos varios compañeros, y ahí también empezamos, conocimos también, a, a, hablamos de qué hablamos de Chagas, de, con Mariana Santamarino y su grupo, y entonces ahí empezó a, a surgir eh, para armar el collage, el collage, collage eh, de, la, de Alejandra Fenocchio, una artista pintora que, que ve lo que nadie ve. O sea, empezamos a armar collas entre todos los compañeros. <coughs> fue, una <experiencia, coughs> fue una experiencia muy linda en el recorte de revistas, en armar palabras, sacar palabras, armar palabras, eh, cortar fotografías, eh, armar eh, el, viviendo con Chagas. Lo armamos entre todos y la verdad que fue muy lindo esa alegría que te incentiva, ¿no? Para seguir, para seguir adelante de lo que tenemos viviendo con Chagas. Eh, eso nos ayudó muchísimo y eso. Gracias, Agu, Hablaste a toda velocidad. ¿Querés agregar algo más, contar algo más del grupo o, o pasamos? Eh, sí, sí. Eh, bueno, esto se armó el, el grupo que nos empezó a llamar la doctora Ana. Empezamos a armar el grupo Viviendo con Chagas. Eh, es, no, teníamos los encuentros cada 15 días en el Hospital Muñiz. Y también un agradecimiento a los doctores de, de Chagas del Hospital Muñiz y también a, a Mariana y a todo su grupo, que nos alienta, ¿no? Y muchas gracias por estar hablando mucho del de Chagas porque sinceramente es, un, es una, una enfermedad silenciosamente que ahora recién está saliendo a la luz porque siempre estuvo dormido. Así que un agradecimiento a todos y... Yo la verdad que en el Hospital Muñiz, en eh, los encuentros, me sentí muy bien. Nos sentimos muy bien todos, eh, con ganas de seguir adelante, de seguir eh, explicando qué es el Chagas a los vecinos, a los compañeros y hacer entender que el Chagas, el, con el Chagas se puede seguir con un tratamiento. Adultos no tenemos tratamiento, pero los chicos sí tienen un tratamiento y que sí se puede salir, se, se logra todo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Agustina por haber estado hoy, gracias a, a, a todas las personas que han hablado hasta ahora, queríamos dar cuenta seguro de, de, la, de estas distintas voces de esto, que hablan desde lugares tan diferentes, no solo geográficos, sino lugares sociales, los lugares donde nos toca estar... Eh, la reflexión alrededor de cómo hablamos de Chagas, cómo lo mostramos, es, es, entendemos que es tan fundamental como la, todas las discusiones que hay para ver cómo, medi, cómo medicamos, no, yo no medico a nadie, cómo se medica la gente, cómo se hacen lo, los análisis, eh, y eso está ocurriendo gracias a estos eventos donde la comunicación está tan, tan en primer plano. Eh, me parece que la gente de Santiago del Estero, eh, Ah, se le cayó internet. Eh, no sé si alguien, digamos, lo que podemos esperar es eh, que puedan recuperar internet. Ahora en el momento de intercambio nos avisan y les damos la palabra ahí, no sé qué opinan. Eh, y también ya para pasar, eh, para pasar al, a, perdón, estoy mirando el teléfono porque también estábamos esperando que justo a esta hora se pudiera sumar Jordi Gómez y Prat médico de barcelona para explicarlo de la propuesta del logo para el día mundial eh, pero podemos esperar bueno no sé está jordi eh, no sé si a santiago le va a volver pero si no podemos leer su, su presentación como el extracto que compartieron hasta que se conecte jordi porque no está todavía Así ya después damos paso sí, al la Sí, Sí, si no lo que... Dale. Eh. Leo. La experiencia de Santiago. La, eh. Bueno, Leo. Hola, mi nombre es Arián Sidoni Gómez, educadora sanitaria y profesora en educación para la salud. Por, formo parte del equipo IEC de Santiago del Estero. Quería comentarles que desde la Dirección de Vectores se llevaron a cabo una serie de actividades enmarcadas en el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, Ley 26.945, bajo el lema Entramando Voces y Miradas por una Argentina sin Chagas, con el objetivo de visibilizar la enfermedad de Chagas en todos los sectores sociales y a la población en general trabajando en forma articulada con el área de educación, salud, municipios y ONGs. Dentro de las acciones programadas, se desarrollaron talleres educativos a cargo del equipo IEC en las escuelas del interior provincial, la 402, la 188, con la participación activa de padres, docentes y alumnos, plasmado, plasmando lo trabajado en murales maquetas. Otra institución educativa impactada fue el Colegio Secundario Virgen de Huachana, en la ciudad de Campo Gallo, departamento de Alberti, donde se realizó psicología destinada a la detención temprana de cha Asimismo, se trabajó en forma conjunta con las maternidades del Hospital Regional Ramón Carrillo, la Maternidad de la Banda, el Centro de Chagas y Patología Regional del Hospital Independencia y distintos centros de salud de la provincia, en sensibilización, capacitación sobre, sobre prevención de la enfermedad de Chagas, como así también captación de niños y e hijos de mamás positivas, control y seguimiento. El evento central tuvo lugar en el Centro Cultural del Municipio de Campo Gallo con la presencia de autoridades locales y autoridades del Ministerio de Salud, donde se lanzó la propuesta de trabajo articulado entre dirección de vectores, intendencia de la ciudad de Campo Gallo y comisiones municipales de las localidades de Donadeu, Sachalló, Santos Lugares y Huachana, para el abordaje integral de control vectorial y no vectorial. Eh, esta, digamos, cada... bueno. Eh, las anteriores, se habrán dado cuenta por qué las elegimos, cada una eh, habló por sí misma, acá no está la gente para hablar, pero yo lo que quiero destacar eh, aquí, que era como la particularidad, era la cantidad de sectores y actores con los que han articulado para las diferentes eh, propuestas y actividades. Como yo decía recién, ¿no? tengamos en cuenta no solo la diversidad de actores, sino la diversidad de escenarios, de espacios, en los que estas eh, experiencias eh, articulan para... Eh, bueno, para dar, o para dar o buscar respuestas eh, para lo que es eh, el abordaje de la multidimensional de la problemática de Chagas eh, en el país y en otros países también. Eh, y si Jordi no vino, puedo hablar yo de la que sigue. Puedo hablar yo toda la tarde, todo el día si quieren, pero más allá de eso porque bueno tengo la suerte de junto con Jordi formar parte del grupo técnico de información educación y comunicación del programa de Chagas de la Organización Mundial de la Salud eh, justamente quería que eh, ah Andrea, está Andrea Varia querés hablar vos Andrea, así no hablo yo todo o hablo yo pareció verla a la, a la compañera mía Andrea Varia de Chile si querés contarlo el logo o lo cuento yo Ahí sí. Creo que están activando el, el micrófono, me parece ah, verla. Y ahí está, creo. ¿eh? Además que estoy en... Sí, sí, se escuchaba Andrea. Ahora estaba muteado. Ahora te apagaste el micrófono, Andrea. No, no se escucha. Pero porque hay, ahora sí se va a escuchar. Perfecto. Ok, super. Eh, quiero saludarles, eh, agradecer el, el, el, el, el momento eh, de, de abrir la palabra. Eh, yo está, estaba justo saliendo de otra reunión, pero voy a aprovechar que me, me invitaron a decir un par de palabras. Eh, yo soy Andrea Varia, estoy acá en Chile, escuchando atentamente y disfrutando siempre estas actividades este, este espacio, ¿cierto?, que, eh, que se generó, ya creo, hace un par de años atrás en una invitación para generar un logo que permitiera identificarse todo el Día Mundial de Chagas. Ha sido un proceso largo, diría yo, ha sido un proceso eh, creativo de discusión eh, complejo en donde han ido participando distintos actores en distintos momentos. Hubo eh, una primera convocatoria. Eh, llegaron algunos logos, entendimos también, de pronto, cierto, que era más acotado al año, después nos dimos cuenta que era en realidad un logo que permitiera identificar más allá en el tiempo esta, eh, este día, ¿no? Eh, se buscaron, eh, eh, se abrió una plataforma en, en BitChagas, una consulta, abierta, mundial, yo no tengo los datos ahí, los tienen más a mano Jordi y Mariana, en donde participaron personas de distintas partes del mundo, personas que trabajamos en el tema, personas que atienden como varios de ustedes eh, el, el tema, también personas afectadas como varios de los que están presentes y que han venido hablando, y personas que eh, sin tener nada que ver, por así decirlo, con el Chagas, también quisieron opinar. Eh, se buscaron eh, opiniones eh, que pudieran identificar elementos valiosos en cada uno de los logos presentados. Eh, los logos tenían que cumplir con, con, con un, un, diría, inicial mandato que era que pudiéramos ocupar los colores que se habían definido en una, eh, la última asamblea que se llevó a cabo en México, que eran los colores que iban a identificar el Día Mundial de Chagas, que eran los colores eh, verdes, eh, café, marrones, eh, eh, colores tierra. ¿no? Esto surgió a propósito de una actividad eh, eh, compleja también entre las distintas organizaciones en donde uno decía, ¿qué color? No? Y de pronto este, se generó una actividad al alero de un árbol, lo voy a resumir así, y en ese contexto, ¿cierto? Se, eh, se identificaron estos colores, ¿no? El verde como de las hojas, de la esperanza, eh, la tierra, ¿cierto? También vinculada a estos procesos asociados a la salud, enfermedad, eh, al chagas, al trabajo, etc. Y entonces en ese contexto se miraron estos distintos logos que venían de distintos orígenes nacionales, eh, de programas, de distintas ideas. Y eh, se fueron valorando elementos que estaban en cada uno de esos logos. Eh, este logo que ustedes ven ahí está sintetizando esos elementos que fueron valorados, el que aparecieran eh, las eh, diversidades, personas de distintas edades. Eh, que pareciera este mundo, cierto, porque ya el chagas no es un tema que afecta a una zona geográfica o a, a algunas personas en alguna parte del mundo, sino como habíamos partido, cierto, está desde Japón hasta los lugares que en donde históricamente ha estado, eh, ha sido visible el chagas. Entonces esto es un problema mundial porque tiene que ver con la movilidad humana también. Eh, se necesita hacer evidente eh, y aquí está este megáfono que hace como una vocería, ¿cierto? Que implica, invita a la participación y que tiene que ver también con lo que decían varias compañeras, ¿no? Como el, el pasar de lo invisible o de lo silenciado a tener voz, a ser eh, oídos, a poder hablar de este proceso, ¿no? Que implica eh, eh, a los distintos actores aquí eh, presentes. Eh, el, el elemento este verde que aparece así como indicado, ¿no? como enunciado, es como un corazón que de alguna manera eh, está convocando ¿cierto? A, a, a, un, a un acoger, a un, eh, a un acto nosotros en este lado del planeta y eso hay que averiguarlo porque este es un proceso todavía en, en, en aclaración de este logo, este no es el definitivo el corazón lo, lo asociamos a lo afectivo, ¿cierto? Al, al, al acoger, al, al convocar, y de alguna manera este, este corazón era parte también de otro logo, y, y, y también era altamente valorado entre las opiniones. Entonces, eh, ese es, una, es un elemento que está de alguna manera también contenido acá. El, la palabra, cierto, Chagas, más que la, eh, la palabra enfermedad o dolencia, etcétera, porque ya sabemos que esta es una problemática compleja, una, eh, tiene distintos eh, eh, elementos que la componen, por lo tanto, el Chagas es, es, una, es, la, es lo más importante, digamos, y está sosteniendo de alguna manera este logo, y el 14 de abril porque ustedes ya saben, cierto, es, eh, es un día que fue consignado por la, las eh, personas eh, organizadas, la Federación de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas, cierto, eh, como un día relevante porque es el día en que el doctor Chagas, cierto, eh, eh, diagnostica, cierto, a Berenice, que en realidad se pone aquí el foco en las personas, más que en los vectores o en otros componentes. Eso podría decir, podría decir que este es un proceso, eh, este es un logo que todavía está en proceso, esto de alguna manera es la síntesis de esa eh, consulta que se llevó a cabo el año pasado, ahora tiene... Eh, tiene que realizarse otra parte del proceso, que es la presentación a la OMS, la revisión por ellos también, la validación en el contexto eh, de la OMS, porque hay que eh, revisar que sea un logo que convoque a distintas personas eh, en, en, alrededor del mundo, ¿cierto? Y no solamente a alguna parte de... Ella. Eso nomás. Tu tiempo ha terminado, gracias, un beso Muchísima, muchísimas gracias muchísimas gracias por, por haber estado <ríe> eh, ahora bueno breve me habrán visto ustedes cuando las personas hablaban, muchísimas gracias a todas las personas que eh, hablaron, eh, yo iba mostrando, subiendo, este es el Padlet ahora vamos a compartir el enlace en el chat para que lo tengan, para que vuelvan a entrar y algo muy bueno que tiene el Padlet es la posibilidad de comentar, podemos comentar, dejar preguntas a cualquiera, y en el caso particular del logo por el Día Mundial, este es un prototipo, o sea, está abierto, como decía Andrea, para que opinemos, eh, digamos, qué modificaríamos, compartamos alguna idea nueva, y puede ser, por qué no, el espacio de los comentarios, el lugar donde hacer eso. Y ahora, dejo de compartir pantalla y abrimos eh, el momento de intercambio de alguien que se haya quedado con ganas de contar qué es lo que subió al Padlet, pedimos de forma ordenada que os pidan la palabra por el chat o levanten, está para levantar la mano en este, sí, levanten la manito y, y nos ordenamos un poco. Para este rato tendríamos hasta las diez y media y, y nos podemos quedar un poquito más eh, porque son las diez y cuarto. No sé quién quiere. Mira que si no sigo hablando yo, ¿eh? No tengo ningún problema, eso ya quedó clarísimo. Pero mejor que no. Para que alguien se anime, paso avisos parroquiales en el chat. Dejamos el formulario para la inscripción al mailing mensual de la mesa, también la información sobre la diplomatura de manejo integrado de vectores y recién se compartió el Padlet para que vayan identificando todos esos links que se fueron compartiendo. Buenos días. Bueno, no sé si yo, porque no, no encontré cómo levantar la mano. Pero lo... eh, Bueno, primero eh, com a comentarle a, a Agustina a Tarifa, no sé si, si estaba por ahí. Eh, dentro de cuando uno ya se setea ¿no? en, en, este, en este estar atento a las palabras, eh, yo uso mucho también eh, cuando le explico a los pacientes que ya puede estar dormido, eh, o esto de que es una enfermedad silenciosa porque hasta que capaz no, no hay alguna manifestación, uno no, puede no enterarse, depende de, de, de la atención que reciba en función a los factores de riesgo, de tener chagas y demás. Eh, pero justamente eso, ¿no? Una cosa es que sea silenciosa hasta que algo aparezca y otra cosa es silenciada, donde ahí aparece la responsabilidad de todos, ¿no? Como... Eh, justamente poder aprovechar todas estas instancias de comunicación y difusión para, para que lo silenciada la, la, la podamos abandonar y, y lo silenciosa sea lo, la, la parte de, de asistencia médica que, y, y, y vigilancia activa que tenemos que tener eh, los profesionales de la salud. Eh, eso por un lado y después felicitar el espacio eh, de, de catarsis, ¿no? hasta se podría decir, que, que comparten en, en el Hospital Muniz, la verdad que es, es, es inspirador, eh, yo a mis pacientes los cargo porque eso se genera medio espontáneamente justamente en, la, en lo que antes eran las salas de espera, eh, pero bueno, se iban pasando celulares, farmacias donde había descuentos y un montón de cosas, eh, y creo que esos espacios de, de, de comunicación, de catarsis, de compartir, también son súper enriquecedores y que son los lugares donde capaz tenemos que poner un poco más de énfasis para que estas personas eh, tengan la enfermedad o no tengan, o sea, tengan te chagas, se sientan con la fuerza suficiente para que también se generen espacios de reclamo, no porque también hay como medio una, una, una dicotomía también, como decía Inés al principio, digo, en, también en esta etapa donde está bueno eh, ser no binaria en muchas cosas, eh, de, de que, bueno, no, justamente podés tener la enfermedad, no podés tener la enfermedad, y también lo que se genera es esto de que hay pacientes que lo tienen tan naturalizado como esto de los chicos que para la vinchuca es lo mismo que una cucaracha, aquello, que está tan naturalizado la enfermedad aguda, está tan naturalizada la enfermedad dentro de la familia que capaz no, no se le da tanta bolilla, como en el otro extremo la gente que capaz se entera de una manera medio eh, como de casualidad, que capaz tienen chagas y vienen todos los temores de golpe porque no saben lo que es, porque cuando googlean es muerte, miocardiopatía un montón de cosas. Eh, y de vuelta ahí, creo que la solución y el tratamiento es, es la comunicación. Así que, bueno, nada, felicitarlos a todos. La verdad que estos espacios a mí me, me, me encantan y muchas gracias por, por la invitación. Muchísimas gracias, Nati. Yo creo que no es menor, voy a destacar algo. Tal vez me gane alguna enemiga o enemigo en el público. ¿Sos cardióloga? No, no, no. Nada, el, el, los equipos de salud necesitan mucha, mucha gente con muchos cardiólogos, infectólogos, infectólogos con, con esta mirada que se hagan escuchar cada vez más eh, para poder eh, romper con viejas estructuras que no hacen mucho bien a la hora de hablar de chagas, a la hora de, de, de, de facilitar el acceso al diagnóstico, al tratamiento, etc. Así que Nati, muchas gracias. Y perdón si no quise ofender a nadie, es para destacar. Y nada. Eh, quiero avisar que eh, Jordi, muchas gracias. Jordi se ha sumado desde Barcelona. Tuvo, eh, estaba ahí como corriendo entre una actividad para participar en la de hoy. Eh, nada, aviso que llegó. No sé si Jordi, ¿quieres comentar algo? Igual Andrea ya comentó lo del logo, pero bueno, agradecerte también haberte conectado. Además, estamos chateando con la gente que tenemos de otros países y eso está bueno. Tenemos Japón, Barcelona, Chile. Eh, por eso lo quería decir nada más. <risa> pero. Queremos escuchar a la gente que está aquí. Gracias, José, por las instrucciones para levantar la mano. ¿Querés vos intervenir o estabas dando solo instrucciones? Puede ser, sí, puede ser, digamos. Eh, la verdad que agradezco la, la oportunidad y estoy muy contento de ver mucha gente de distintos lugares, este, incluso desde otros países. Este, la verdad que así me surge, digamos, muchas cosas con esto. La verdad, honestamente, eh, agradezco también que siga abierto el, el Padlet, porque yo la verdad que no me di el tiempo para publicar algo que se me había ocurrido. Este, particularmente estoy preocupado, digamos, eh, digo, solamente lo, lo comparto, digamos, con, con ustedes porque me parece como que es parte de, la, eh, de este proceso que vamos haciendo todos juntos. Mi preocupación básicamente va por el hecho de eh, los sistemas de información que es necesario que los mejoremos, pero más allá del sistema de información me parece como que hay también todo un proceso, esto es lo que quiero, quisiera compartir con ustedes hay todo un proceso para el seguimiento, por ejemplo, en el caso del Chagas Vertical, este, en el cual eh, es, el proceso es muy largo y fragmentado, es decir, como que va pasando por muchas etapas, digamos, o sea, la, la persona gestante digamos, va a hacerse, bueno, sus controles, digamos, y hay este, una, este, digamos, un, tal vez una detección, ¿no es cierto?, de que puede tener el, el parásito tecrucis, y posteriormente este, hay que esperar, se queda interrumpido, digamos, el seguimiento, para, si uno quiere, digamos, hacer la interrupción de la transmisión, este, se, se debe estudiar a, al niño láser, este entonces queda interrumpido, y bueno, este, ahí a, aparentemente, digamos, esa información, dicho ese paso, a veces no siempre tenemos la información en el sistema SNBS, que está este, eh, centralizado, ¿no es cierto?, de, de notificación, este, no siempre este, queda ahí este, nominalizada la persona, o mejor dicho, no siempre queda el estudio efectivamente este, notificado cuando es positiva la madre para darle seguimiento después. Y así sucesivamente en los distintos pasos este, vamos teniendo, digamos que se va disminuyendo la captación, después la cantidad de niños estudiados, después la cantidad de chicos que se, realmente se, se captan como tales este, cuando tienen el, el, el parásito. Entonces, este, es un proceso que tiene muchos actores y tal vez cada uno de nosotros en sus respectivas funciones, por así decirlo, o en, en su rol, este, está haciendo todo lo que más puede, pero a veces por desconocer lo que le hace falta a la otra parte, vamos a suponer que después queremos darle seguimiento y no se registró el teléfono de la persona, que facilitaría, se si me acuerdo, ¿no es cierto? Este, para darle seguimiento. Hay una serie de cosas, entonces, lo que se me ocurre, digamos, como una estrategia necesaria, es que podamos juntarnos en algún momento con, con los datos en mano, por así decir, cómo se va, eh, jurisdicción por jurisdicción, cómo se va degradando la, la, la captación, digamos, y que finalmente llega un porcentaje muy pequeño de niños que, que tienen el parásito, este, que son efectivamente este, estudiados y o después tratados. Este, esto, digamos, como una... Y otra cosa que, que he notado en estos últimos días, digamos, analizando el SNBS que es de los datos que se cargan allí este es que eh, no tan solo por la pandemia diría yo que se ha disminuido la notificación también es posible que se hayan disminuido los controles es ¿eh, cierto este pero ah, este he visto un decrecimiento digamos de de las notificaciones este notable así que también otra preocupación pero bueno este estaremos trabajando digamos seguramente eh, para para revertir esto este, en lo posible. Eso, muchas gracias. Gracias, José. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión, comentario, pregunta a quienes hablaron? ¿Alguna experiencia realizada durante el mes? Si quieren contar desde alguna organización también pueden aprovechar el momento en este cierre. Bueno, voy a hablar yo un poquito. <risa> eh, aprovecho para comentar justamente hablando de las actividades de este mes. Eh, bueno, me presento para los quienes no me conocen, soy María Danesi, trabajo en el CENDIE, eh, uno de los tantos institutos de ANLIS. Eh, bueno, nosotros este mes estuvimos, estamos todavía realizando una serie de encuentros eh, virtuales, obviamente, con eh, equipos de salud que eh, están en provincias patagónicas. Eh, o eh, También tenemos algunas personas de provincia de Buenos Aires, pero nos enfocamos justamente en las regiones sin transmisión vectorial, que pensamos que justamente... Eh, puede justamente pasar más desapercibida la cuestión de la presencia del Chagas y, y la necesidad de estar más atentos todavía a, a, digamos, a, a, a la existencia de personas que tienen la infección y que necesitan un, un, una actitud más proactiva del personal de salud. A veces en las provincias del norte lo tienen como un poquito más aceitado, sobre todo los controles de embarazadas o el primer control del parasitológico en los hijos de esas mujeres, pero a veces en las provincias patagónicas eh, también por la presencia justamente de poblaciones migrantes eh, la cuestión del, del chagas vertical eh, puede pasar desapercibida o, o por darse más esporádicamente los casos eh, no saber cómo abordarlo esas situaciones entonces eh, desde el Cendie que veníamos haciendo un proyecto para tratar de justamente abordar más en lo que es el chagas vertical y, y detectar nuestros problemas como sistema, ¿no? De tratar de encontrar todos esos déficits y, y cómo se va rompiendo esa cadena que necesitamos tener mejor articulada para poder dar el seguimiento a los hijos de madres infectadas, eh, cómo podremos ir mejorando. Entonces, bueno, en este proyecto nos, iniciamos con, nos enfocamos en las provincias sin transmisión vectorial, y bueno, estamos todavía... Eh, en, en, digamos, en el desarrollo de estos encuentros, que la idea era generar eh, espacios para conversar sobre eh, las prácticas cotidianas, sobre las dudas, sobre los desconocimientos. Y bueno, la verdad que eh, estamos teniendo, bueno, armamos un grupo chico de participantes como para poder dar lugar a ese intercambio. Y, y, y bueno, es un poco despareja, hay días que participan más, otros días que están más calladas. Eh, notamos que hay bastante desconocimiento, personas que, que justamente profesionales que, que recién están un poco conociendo las guías nacionales, eh, así que bueno, creemos que es importante seguir reforzando porque pues, si bien se hacen y se repiten cursos de capacitación, siempre hay nueva gente que, que llega al tema y que, y, y que pueden ser nuevos actores claves para eh, para atender personas y para contribuir a, a mejorar la situación de, de, de muchas comunidades. Así que, bueno, les agradecemos también a, a muchas de las personas que están acá hoy y que están participando de esa serie de encuentros. Muchas gracias María. Ahí vemos que Andrea Varia levantó la mano, y yo que conozco su proyecto creo que tiene mucho vínculo con lo que María acaba de contar. Eh, y después también vimos que Vanina, coronel de Santiago del Estero, se pudo conectar. Así que, si les parece, le damos la palabra a Andrea y Vanina después. Para que escuchen con acento santiagueño y no cordobés la experiencia. Eh, hola, eh, gracias. Eh, quiero contarles así, muy rápidamente, eh, nosotros subimos una imagen en el, en el panel, que es un, eh, un flyer que construimos inicialmente en un proyecto que lleva ya eh, cuatro años, eh, se alargó por la pandemia. Es un proyecto que en el contexto chileno, en tres regiones del país, intenta hacer una perspectiva desde, eh, desde, el, eh, desde la población nacional y la población migrante. ¿Ya? Eh, eh, busca a propósito de la, un levantamiento cualitativo, es decir, investigación cualitativa, eh, entrevistando a mujeres gestantes, entrevistando... Andrea, se te apagó. Ah, no. no, es que se apagó el auto. Ah, se me apagó. Ahí está. Eh, entonces, eh, lo que busca es eh, el proyecto en tres regiones eh, acercarse a través de una investigación cualitativa, es decir, a, a través de entrevistas eh, eh, a mujeres gestantes nacionales inmigrantes, a donantes de sangre y a equipos de salud, identificar qué eh, significados, qué representaciones tienen respecto del Chagas y qué experiencias hay. Hemos descubierto y les adelanto un poco eh, que la, el Chagas aparece como en los equipos de salud como algo olvidado, es como las ideas que aparecen son que esto es algo prehistórico, que no existe y solo están, eh, está presente ¿cierto? en los equipos que sí trabajan eh, respecto de Chagas. Existe hoy una norma técnica que debiera eh, tamizar al 6% de las mujeres y hay regiones en que no llegamos ni siquiera al 40 o al 60% porque se entiende que el Chagas está situado en ciertos territorios. Entonces, el, el, el, el material ¿cierto? Que, eh, que subimos eh, está invitando ¿cierto? a salir, porque si uno busca en Chile cuáles son las imágenes respecto de Chagas, están muy vinculadas a la vinchuca, eh, y en realidad no aparecen estas personas que son relevantes en la búsqueda ¿cierto? De, eh, durante los procesos de gestación o en la edad fértil, poder identificar a estas mujeres, eh, acompañarlas, ¿cierto?, acompañar el tratamiento de los hijos y de las hijas, que es además de acceso gratuito en nuestro país. Eh, hemos visto, por ejemplo, que la población migrante, la gente que viene de Argentina, de Bolivia, eh, conocen el Chagas, pero desconocen, ¿cierto?, las garantías que hay en el sistema. Entonces, aquí hay un desafío enorme eh, para, eh, no sé si es correcto decir, pero para reinstalar de alguna manera esta conversación, porque eh, el, el Chagas nos permite, y esto es una oportunidad, ¿cierto? pensar la salud desde una perspectiva más integral, eh, transversal respecto de los distintos programas de salud, ¿cierto? Eh, eh, preventiva, y eso, eh, eso, ese es un gran desafío. Y hoy en este contexto ¿cierto? De donde todo está eh, escobizado de alguna manera, es aún más eh, un desafío porque la gente perdió la oportunidad de continuar ¿cierto? con los tratamientos y la posibilidad de eh, tratar a los niños en, en, en, en el momento crucial ¿cierto? que es este primer año. Así es que eh, este es un primer material, tenemos que elaborar otros materiales y en eso estamos trabajando, esperamos que se puedan, eh, puedan visitar la página Chao Chagas Chile y eso, agradecer este espacio. Muchísimas gracias, Andrea. Eh, Vanina Coronel ya había levantado la mano Rosa Antivero y después la bajó. No sé si queréis Rosa también a comentar algo después de Vanina. Eh, Vanina te escuchamos. Sí. A ver, se ve. ¿Qué tal? ¿Qué buen día. Se escucha. Sí sí, Bien. sí, sí, se escucha. Bien, eh, disculpa primero por los problemas de conectividad que tenemos aquí. Eh, bueno, más que nada nosotros, eh, para resumirlo, hemos trabajado un departamento del norte que se llama este Departamento Alberdi, sobre todo la localidad cabecera que es eh, Campo Gallo. Eh, ahí se ha hecho, digamos, eh, una firma de un convenio importante con la Intendencia para que operarios de ahí, de, digamos, personal de ahí de la municipalidad, previa capacitación y todo con personal de vectores, se sumen a las tareas de vigilancia. Eso nunca se había hecho, así que eh, se dio inicio a eso. También se trabajó con eh, escuelas de lo que es este, con talleres y todo, que eh, antes por el tema de la pandemia y la virtualidad, que por el tema de la pandemia y la virtualidad no se había podido concretar, entonces se lo pudo hacer. Eh, se trabajó tanto con el nivel inicial y con el nivel primario con los chicos con maquetas y demás y además eh, lo que se pudo hacer eh, es que la parte por ejemplo de plástica eh, colaboraron digamos para hacer maquetas, los chicos trabajaron eh, con diferentes no se escuchan, ¿no ¿es cierto? sí Se escucha un poco intercortado por... sí. si apagas la cámara capaz se escucha mejor pero se escucha Sí, mejor. A ver, ahí. Bien, como les comentábamos, que hemos trabajado con escuelas primarias eh, y sobre todo con el área de plástica, los chicos pudieron presentar maquetas, eh, trabajos, por ejemplo, eh, trabajaron las características de la vinchuca, hicieron con goma eva y demás, así que eso se expuso en un stand que se culminó el día 27. Eh, eso es lo que trabajamos. Lo que sí vemos nosotros, al menos desde mi percepción, yo lo veo así, de que con los chicos eh, podemos trabajar, ir avanzando, calculo que es por su edad. Pero por ahí con los mayores es como que todavía eh, hay que trabajar esa parte de la naturalización de la enfermedad. Es como que el tema de la vinchuca, como que lo dan por sabido, lo dan como asumido y es lo que nos toca. Pareciera que está esa... Eh, eh, en sí yo, yo veo esa tarea que, que todavía la tenemos que reforzar si se quiere eh, porque la parte el, los adultos sobre todo lo ven como natural, como algo que bueno, nos toca, somos Santiago del Estero y nos toca esto. Esa parte me parece que es como una deuda que todavía tenemos pendiente con, con esa, esa mirada que tienen los adultos. Los chicos no, los chicos es como que lo entienden, lo ven, lo captan y todo. Eh, Calculo que es por su edad. Bueno, ¿seguimos? Ahí yo vi unas manos levantadas. Creo que Rosa. No me, lo que no sé es el orden, porque como tuve que cambiar. Así que Rosa, y estaba también Yamila. Y Andrea, creo que tenía la mano levantada también. ¿Quién quiere empezar? Jordi también. Ay, Jordi, esa no para la vi. Sepan, para ponerlo listado. Dale. Andrea creo que la tenía desde antes, si no me equivoco. ¿Quién comienza? Ahí hola, la veo Yamila, bien. ahí está. Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy Yamila Picón del programa Creceres Sanos. Este programa es eh, interministerial. Eh... No pertenece a salud y educación. Por lo tanto, este programa llega a las escuelas de nivel primario donde eh, trabajamos con las docentes desde una manera de la transversalidad. ¿sí? Eh, todos los contenidos que ellas tienen planificados los van anexando con el tema de Chagas. Principalmente ellas saben que en el mes de agosto el programa Crecer Sano trabaja la transversalidad de este contenido con los contenidos articulados con los de ella. Además, se trabaja con los agentes sanitarios del departamento y con la dirección de Chagas Masa que se encuentra en el departamento. Eh, se hace una articulación en red y, y y sea también difusión de la temática para toda eh, la comunidad. Lo bueno de todo esto y que nos trajo de manera positiva la pandemia, que de esa manera pudimos hacer talleres virtuales para llegar también a la comunidad eh, en, en diferentes instituciones, no solamente en el nivel primario, como veníamos trabajando años anteriores. Así que fue muy fructífero. Eh, las acciones que se realizó desde el programa eh, para la comunidad. Eso quería compartir nada más. Bien, muchas gracias. Y ahora no sé si eh, Andrea creo que había bajado la mano, pero no sé si sigue Andrea o si no Jordi. Yo ya hablé, gracias. Y después vi que Vanessa Ontivero también tenía la mano levantada. Y sí. no sé si me olvidé Muy de alguien, avisen si no. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, yo soy promotora de salud del equipo 14 de Crescer San, de San de los AUCE. No, pues acá el barrio. Bueno, eh, quería comentarles las acciones que se realizaron en el mes de agosto, eh, talleres virtuales con los chicos de las escuelas, eh, también se hizo una cartelera virtual en donde los chicos desde sus hogares eh, filmaron un video eh, referido a, todas las, a lo que es eh, Chagas. Eh, también hice spot para la radio, en eh, donde hablé de lo que es la enfermedad de Chagas y las medidas de prevención. Eh, videos en YouTube, también nos pueden encontrar. Eh, y también nos acompañó el referente eh, de vectores de acá del departamento que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, también con videos. Eh, bueno, no sé si ven ahí, tenemos una vinchuca. Y es la que participa en nuestros talleres. ¿La ven? Es grande. No sé si... no, está sin cámara, Vanessa, ¿eh? Por las dudas. Ah, qué mal. No sé si es que no funciona bueno. o. Puede ser. No sé si. Bueno. Ahí. No sé si ahí se ve. No, me parece que no está la configuración, no, no, no, no. no te preocupes. Bueno, nos la imaginamos. Y de ahí los controles de salud, eh, que bueno, que tenemos planificado, se va a seguir trabajando porque ayer los chicos pidieron más eh, talleres de, de Chagas, así que vamos a continuar trabajando en el mes de octubre porque los chicos, bueno, ayer, ayer justamente nos pidieron que lo hagamos de forma presencial, así que bueno, hay problema. Lo seguiremos trabajando a la temática. Y también el la extracción de sangre, también se les va a hacer el control serológico a los chicos de séptimo grado, de todas las escuelas, acá en el departamento. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más que sí, levantó gracias. la mano, que quedó con ganas de comentar algo o hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenas eh, buenas tardes. Uh, eh, yo desde Barcelona. Antes ha comentado Andrea que me había conectado. Bueno, yo solo solo yo trabajo aquí en un servicio de, de salud internacional en la ciudad de Barcelona y, y trabajamos en salud comunitaria. Hacemos acciones de salud comunitaria con la población y aquí en Barcelona, pues en relación al Chagas, trabajamos con la población migrante y de América Latina y principalmente de, de Bolivia. Aparte también integro un grupo en la OMS de Información, Educación y Comunicación y bueno, me, me gustaría pues invitar a, a, a quien quiera que tenga acciones de, relacionadas con Información, Educación y Comunicación. Tenemos una, hay una página web que está que está, eh, está de este grupo es, de la, de la, es integrante de, de la OMS ¿no? y, y pues bueno, es una página web vinculada a la OMS, que os la mando por el chat y donde se recogen experiencias, estrategias, recursos, vídeos, todo lo que exista en el, en el mundo para poder compartirlo, ¿no? Ser un espacio socializado donde se pueda compartir las diferentes experiencias y... Y es una página que sirve para, o para ver, asistir, aprender situaciones o para compartir lo que uno tiene para que los otros puedan aprender. En este grupo estamos personas de, de diferentes partes del mundo, están aquí presentes en este chat Andrea y Mariana que también forman parte del, del grupo. Y por tanto, bueno, solo compartir esta experiencia que pensamos que es una experiencia interesante para para poder aprender y poder hacer que otros aprendan también de las cosas que hacemos y, y bueno, pues mirando experiencias o trabajos que se hacen en otras partes, pensamos que, que ayuda a fortalecer el propio trabajo que uno hace, que a veces piensa que, que está solo o que nadie más sigue esa línea de trabajo. Y bueno, ver que, que hay bastante gente ¿no? que trabaja en esta línea y que, bueno, hay que, hay que avanzar para poder completar el... El abordaje que hasta ahora es un poco solo demasiado biomédico, ¿no? Y poder hacer un abordaje completo, ¿no? Añadiendo todo toda este componente más psicosocial y todas estas cuestiones que son necesarias para el abordaje correcto. Y bueno, solo esto y agradecer el, el, el poder estar aquí con, con ustedes. Gracias Jordi. ¿Alguien más? Está Rosa Antivero con la mano levantada, no sé si quiere tomar la palabra. Sí, yo la había nombrado al principio, capaz que ahora... Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto. Yo también trabajo en el programa Crecer Sano, en el interior de La Rioja, y solamente quería agradecer los materiales que ustedes este, nos aportan, porque nos sirven mucho para nuestras actividades. A mí me llega el material al mail y yo lo utilicé para trabajarlo con los chicos y también este, lo utilizamos para, para hacer una reunión, un asesoramiento virtual al, al documento de abordaje comunicacional con los docentes. Este, es importante que ellos este, supieran este, qué lenguaje debemos manejar a la hora de, de hablar de Chagas. Así que eso lo pudimos hacer en el mes de Chagas. Y también, por ejemplo, yo utilicé postales, esos flyers que ustedes nos envían para trabajar en los talleres con los chicos, todos los materiales nuevos que, que van llegando, hasta inclusive el viaje del tripanosoma, que también es un video muy lindo que lo utilizamos con los chicos en el interior, o sobre todas las escuelas rurales que, que nosotros tenemos mucho en independencia. Así que nada, gracias por, por todos esos materiales que nos aportan. Muchas gracias Rosa, está bueno saber que, que van usando los diferentes materiales y enterarnos de esas cosas. <risa> Ella también es de Crecer Sanos, Rosita, yo voy a decir porque hace un gran trabajo en las escuelas rurales sobre todo, eh, se traslada a veces eh, con voluntades, digamos, alguien que la lleve y todo lo demás para poder llegar a esas escuelas, es muy valorable lo que hacen los equipos, eh, así que bueno, la verdad que todo el berrinche de la chinche y todo lo que nos mandan nosotros lo usamos un montón. Eh, hemos hecho muchas cosas presenciales acá también, muchas cosas, eh, pero la virtualidad también nos ha permitido llegar a lugares y llegar a capacitar a promotores. Yo se lo comenté a Ana, que dimos capacitación a todos los promotores de las localidades del interior, lo cual antes, antes era más difícil poder llegar Así que bueno, eh, hemos trabajado muchísimo desde La Rioja, desde Crecer Sanos y, y bueno, siempre tratando de, de llevar la promoción y la prevención a edades cada vez más pequeñas, porque cuando vos le enseñás al niño, cuando participan eh, las familias, Toda la familia se involucra en esto y es muy importante poder replicarlo hacia adentro de la familia. Nuestra manera de llegar es a través de la escuela. Las escuelas estaban, si bien la escuela estaba cerrada, todo el tiempo estuvimos conectados con las escuelas. Y las señores acá hicieron un gran trabajo de promoción. Así que, bueno, muy felices con los resultados. Esperemos que seguir trabajando, porque si bien se visualiza durante agosto... Todo el año hemos trabajado en esta temática. Muchísimas gracias. Y el programa Crecer Sanos, la fuerza y polenta que tienen ya han traído tanto al PAD, al Mural, como al encuentro de hoy, es de destacar, hay también intervenciones de Raúl Carrizo, del equipo 17, contando lo que, lo que vienen haciendo eh, en Pinchina, en, en La Rioja también, eh, así que, eh, bueno, quienes no hayan, como queda la, eso quería decir antes de pasarle mal que ya cierra, como queda la plataforma del Padlet está abierta una semana más, pueden seguir compartiendo cosas y a través de ahí, de, de la plataforma, eh, compartiendo también los lugares donde podemos encontrar lo que hacen no solo bueno, la gente que quiere ser sano, sino todo lo, lo, eh, el resto de las personas y espacios que han participado hoy. Y corran la voz, así este mural queda mucho más poderoso aún de lo que está al día de hoy. Eh, y podemos ya darle difusión Así que por mi parte, eso nomás. Muchísimas gracias. Eh, paso un chivo. El grupo de que hablamos, cuando hablamos de Chagas, está cumpliendo 10 años este año. 10 eh, años de grupo, 10 años de mes de chagas, 10 eh, años de locas aventuras, eh, aciertos y desaciertos, pero muchísimo aprendizaje, y hoy a las 19.30 eh, nos encontramos en un meet abierto sin ningún tipo de programas, nada, encontrarnos a conversar y a compartir recuerdos, críticas y... y los que quieran, quien no pueda participar y quiera mandarnos algún audio, videito, contándonos algo relacionado eh, a, a estos 10 años, eh, nada, bienvenida, ojalá nos puedan acompañar y nos vemos en un rato y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ahí dejaron el link en el chat de, del encuentro de hoy de la tarde sobre el festejo virtual y ahí hay muchas reacciones de festejo en el. En la virtualidad. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, si no, vamos a ir cerrando el encuentro. Volvemos a reiterar que eh, todas estas planificaciones son en conjunto en un dispositivo que se armó y que ya tiene más de un año de participación entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Fatala Chavén, eh, las organizaciones de que hablamos cuando hablamos de Chagas y Viviendo con Chagas, eh, que ahí también volvimos a dejar el formulario para ir recibiendo toda la información que se va produciendo. Eh, y mantenernos todo el año conectados a través de ese sistema. También eh, recibimos propuestas y, y todas las cuestiones que quieran que acompañemos, que trabajemos. Y principalmente agradecer eh, la participación durante todo el mes y, bueno, la, y compartir las experiencias que fueron tan ricas y, como sabemos, todas las experiencias eh, nos nutren a, a las demás. Así que muchas gracias les vamos a estar compartiendo el día de hoy eh, lo que fuimos presentando, también de nuevo el Padlet, de nuevo el, las distintas eh, eh, actividades que se fueron realizando durante el mes, y seguramente se están replicando, por ejemplo, el taller de equipos de salud y otras estrategias durante los próximos, eh, los próximos meses, porque sabemos que, que hubo gente que se quiso anotar y no, no llegamos al cupo. Así que, bueno, eh, de nuevo agradecer, no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo. ¿Alguien abrió? No, me parece que se abrió sin querer. Eh, bueno, si no, damos por finalizado el evento y, y les agradecemos a todos por la participación. Nos encontramos todo el año y nos volvemos a reencontrar seguramente así en abril. Adiós.